El aplauso para Lorena Temposo, ella es directora ejecutiva del Banco de Alimentos y además nos campaña José Luis Miralles, artista que en esta ocasión presentando su nuevo disco va a estar colaborando con esta fundación. Chicos, bienvenidos. Gracias, ¿cómo por están? Venir, Gracias. Bienvenidos. Un gusto tenerlos buen por día, acá. Buen día, buen día. El, El bueno, mejor es de mañana. <risa> ah, Todo es mejor de mañana, mejor de mañana <risa> sin dudas. Bueno, en principio eh, comenzar hablando un poquito de este evento que se viene. José Luis, vas a estar presentando tu disco 100% Autoría Venticio. propia la claro. autoría, de, autoría propia de y a beneficio del Banco de Alimentos, por supuesto, trabajando en conjunto. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa? No, bueno, digamos que fue como en conjunto, cooperativo, Ajá. ¿no? Muy Entre bien. la gente del Banco de Alimentos, mi productora y, bueno, nosotros los músicos siempre tenemos como que tener un compromiso con la sociedad, entonces uh -huh. es importante de alguna manera ir este, sumergiéndote en, este, en, estos, en estas sí, problemáticas ¿no? que hay. Así que bueno, ¿cómo no a dar una mano a Banco de Alimentos? Por supuesto, desde el lugar tanto. que ocupa uno, poder dar una mano. Exactamente. Está buenísimo. Y en tu caso, Lorena, como, como directora, mm. ¿qué responsabilidad tan importante? Porque el Banco de Alimentos es una fundación que trabaja ya hace más de 20 años Muchísimo. en la provincia, colaborando con miles de personas eh, para reducir el hambre, ¿no? Algo tan importante en estos tiempos que corren, me imagino que sea complejizado un poquito la tarea, ¿no? Sí, por supuesto, es una, una tarea que venimos desarrollando hace 20 años en la provincia, en Argentina hay 25 bancos uh -huh. de alimentos que han crecido ante la necesidad de hambre y es una, una problemática común a todos y es por eso que, que el arte y la solidaridad nos unen en por este supuesto. caso con José Luis eh, para poder llevar adelante y continuar con nuestro, nuestro trabajo, uh -huh. estamos con un proyecto muy importante uh -huh. Que, ...que es la creación de nuestra propia casa. Ah, muy bien. Eh, eh, así es que eh, estamos apelando a un montón de iniciativas de distintas características... Uh -huh. ...y en este caso, bueno, José Luis nos viene a apoyar especialmente por este proyecto. Es, es bueno, Lorena, ¿y la gente puede sumarse al Banco Donar, colaborar con este nuevo objetivo de ustedes? Sí, por supuesto. Eh, las estrategias de, de financiamiento son amplias. Uh -huh, uh -huh. Eh, necesitamos de la colaboración de todos porque tenemos un ya tenemos el terreno que es un montón bueno, muy eh, importante. que está en la zona de Godicruz, uh -huh. en la zona industrial, en la calle 9 de Julio, que es muy cerquita donde está el Parque Industrial 9 de Julio. Uh -huh. Y allí se va a, a poder levantar nuestra propia casa y es por eso que estamos en búsqueda de, de acciones que nos permitan permitan sostener este proyecto tan grande. Hoy por hoy, ¿con cuántas organizaciones sociales colaboran? ¿Cómo, cómo están trabajando? Estamos trabajando con 80 organizaciones sociales. Es un montón. Eh, y a través de ella tenemos un alcance de 37.000 personas destinatarias de los alimentos. Uh -huh. Eh, el denominador común es que todas eh, brindan una prestación alimentaria bajo uh -huh. el desayuno, el almuerzo, la merienda, el bolsón, la vianda, uh -huh. que estas dos últimas se extendieron ampliamente en momentos de pandemia. Claro. Así es que eh, es un, una, tenemos una demanda importante en estos 20 años, no hemos tenido un retroceso en nuestra actividad, y, y es por eso que también eh, estamos trabajando fuertemente uh -huh. en nuestro costado de la educación eh, para poder eh, también sostener eh, a estos sectores eh, uh -huh. vulnerados. No es casual el nombre que lleva tu disco, ¿no? José Luis Milagro. Uh -huh. Pensamos en esto, de, eh, en el arte de ayudar, de darle al que menos tiene y, y sin dudas eh, es un milagro que el, que el ser humano pueda... Eh, ...realizar estos actos tan nobles, vos desde tu lugar, desde la música también... ...desde la música, de cualquier lado, yo creo que eh, un milagro por vivir da... ...tener una, eh, la existencia de poder autoabastecernos... Eh, ...por ahí estamos en, con una situación bastante particular, viviendo nosotros los argentinos... De, ...salgo de mi, de, de mi lugar hacia el mundo, ¿no? sí Y a veces nos tornamos como egoístas, hacemos nuestras propias medaneras... ...y miramos nada más lo que no, el, el circulito chiquito... que Tal ...y cual. a veces es mirar un poquito el entorno... ...y te va a ir dando cuenta de que... ...si vos da una mano de alguna manera... ...todo te llega, ¿no? Uh -huh. Todo te llega, entonces... ...es importante de la parte cultural... ...de la parte laboral de cualquier otra persona... ...siempre están, tener un poco el objetivo... ...un poquito más uh -huh. amplio... ...de vida, de, de solidaridad... Entonces yo creo que de, de, va a ser la única forma de que podamos construir un mundo mejor, ¿no? Sin duda. ¿Y querés contarnos un poquito de, de, de qué va este disco? De tus canciones, el la disco música, Milagro, como para también conocerte más como artista. Sí, el disco Milagro se hizo, eh, nosotros, yo presencié la fiesta de la vendimia de Canadá en un ah, momento. Mirá. La única fiesta de la vendimia que se hizo al exterior. El exterior. Uh -huh. Me fui con una banda, la Santa Margarita, de ahí empezamos a meterme dentro de la parte latina. Uh -huh. Y en Miami salió a ser justamente el disco latino, rock pop latino. Este, de ahí, en, del 2012 en adelante, el disco Milagro empezó a tomar un, un auge eh, puramente eh, con eh, toda, as, asentamientos latinos, música folclórica de cada, de cada lugar. Eh, uruguada, uh -huh. colombiana, entonces todo volcaba al, al rock y pop latino. Uh -huh. Se volvió comercial y bueno, y de ahí empezamos con canciones, siempre tratando de que las canciones tengan una enseñanza o algo, uh -huh. ¿no? que. Uh -huh. ¿y por qué elegiste el Banco de Alimentos? o ¿Qué te llevó, llevabas tiempo trabajando con ellos, conocías de esta fundación? ¿Qué te llevó a volcarte hacia ellos en esta por oportunidad? Por supuesto que conocía de la fundación, porque me parece que es, este, como te decía en, en un principio, una... una una forma como de empezar a trabajar con esto. Después de la pandemia quedamos todos sugestionados, todos uh -huh. como salvemos no al que pueda, ¿viste? Y yo creo que también salvemos no y salvemos al que pueda, sería un poco el, la, el, el lema, ¿no? Entonces, bueno, el banco de alimentos me parece fundamental, ¿no? Hay uh -huh. mucha gente que está en este momento con situaciones de carencia y, y bueno, empezar por. Por estas instituciones que trabajan, que tanto tienen y le ponen tanto empeño, me parece por este, importante. Por Lore de tu parte, que, que es una fundación que hace 20 años ya está en la provincia. Vino piensa que está consolidada, afianzada, pero debe seguir costando, ¿no? En el día a día conseguir la cantidad de, de alimentos para cubrir a todas estas sí, miles de personas que, hay que alimentan. Es, es difícil. Hay, hay que estar, hay que ser insistente persistente, sobre uh -huh. todo, eh, intenso, ¿no? Con las diferentes empresas que colaboran, porque... Hay que estar encima, ¿no? Sí, totalmente. Además, cuando depende de que todos los eslabones de una cadena de valor solidaria sí. eh, estén vigentes y uh -huh. activos de manera sostenida. No es sencillo. No es sencillo. Eh, estamos hablando de, del sector industrial, que uh -huh. son nuestros principales colaboradores eh, del de, de campo, del sector eh, de los supermercados, de los hipermercados, de las distribuidoras. Todos aquellos que tienen algún alimento que no está apto para el para la comercialización, pero sí para el consumo, uh -huh. en vez de que eso vaya a un proceso de destrucción, evitamos la pérdida y el desperdicio de los alimentos, Por supuesto. Eh, le otorgamos un valor social y lo uh -huh. destinamos a los eh, comedores comunitarios. Claro sí. Y es una red logística. Mucho. Porque vos lo decís así <risa> en simples palabras, pero uno se piensa no, muy difícil. se pone a pensar en la cantidad de gente que voluntariamente, desde el corazón trabaja en esto, uh -huh. y, y es un gran despliegue de, de, de personas. Sí, totalmente. Muchas empresas de servicio logístico, porque los bancos de alimentos movilizamos grandes volúmenes e incluso cuando está la posibilidad intercambios con bancos de alimentos de otras provincias claro eh, y Bonísimo. además la colaboración de los particulares que si no fuera por ellos no podemos retirar las mermas de los supermercados por ejemplo que a lo mejor el volumen es pequeño pero que requiere un retiro diario claro. todos los claro. días se generan mermas en los supermercados uh -huh. Eh, necesitamos que más empresas se, se sumen. Eso te iba a, a que confíen Siguen buscando, ¿no? Sí, Siguen. seguimos confi eh, Esperamos que confíen nuestros procesos de trabajo, eh, que están certificados por, por normas de buenas prácticas de manufactura. Eh, pero que aún no se adhieren todos, que aún hay empresas que, que tiran el alimento. Eh, entonces, eh, bueno, lo que necesitamos es también crecer en este sentido, de, en, en el recupero de alimentos para también nosotros poder beneficiar a más instituciones. Y son volúmenes enormes, aparte de alimentos, que no se pueden comercializar, pero que sí, obviamente son aptos para el consumo. Son grandes cantidades, entonces es muy importante Tal poder aprovecharlos. Lo que es la sí. fruta, la verdura, se la fruta, tiran las cosechas verduras. enteras, ¿Sí? porque tiene un mini... Piquecito, la fruta ya no la podés vender, pero está apta para el consumo. Tal cual, el 45% de lo que se desperdicia en Argentina corresponde a frutas y verduras. Es muchísimo. Entonces muchísimo. Eh, es Entonces, eh, vamos por ese camino porque entendemos que hay menos disponibilidad de alimentos no uh -huh. perecederos. Uh -huh. Esto es una situación que se está uh -huh. dando a escala global, no es particular de Argentina. Y, y los bancos de alimentos en el mundo estamos alineados en una tormenta perfecta en donde está menos le, la disponibilidad de, de alimentos y mayor la demanda social. Uh -huh. Así es que es mucho el trabajo que, es que nos complejo. queda por delante. Sin dudas. Hagamos la invitación sí. al evento. Sí. ¿Cuándo sí. es la gran presentación del disco? Quiero que anoten la fecha, hora, lugar eh, y, y dónde conseguir esas entradas porque todo el aporte aquí es solidario. Va a ir directamente a parar a, a toda esta gente que lo necesita. Eh, ...de parte del Banco de Alimentos de Mendoza... ...que sabemos que trabajan de una manera impecable. José Luis, contanos un poquito. Bueno, mira la etiquetera es entrada web. Muy bien. Es el 28 de julio. Ajá. Este jueves que viene. Claro. Uh -huh. Nave cultural a 21 horas. Muy bien. Y, bueno, la entrada sale 1.200 pesos. Ajá. Regalo. <risa> sí, y obvio. Tigaret, ¿no? A beneficio del Banco Alimenta, por supuesto. Uh -huh. Agradecemos también a la municipalidad de, de la capital que nos, nos ayuda en el aporte de, de prestarnos la nave. Uh -huh. Y nos acompaña a EM, ¿viste? También uh -huh. a nosotros en el, en el evento. Asociación Ejecutiva de Mendoza, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Quiero aclarar una cosita. Yo ¿Sí? eh, hice una canción muy, muy emotiva que se llama Toma mi mano. Uh -huh. este, y mmm, una forma también de, de seguir este, aportando a, a, desde la cultura a los solidarios es Doné el 20% de esta, de esta eh, regalía al Banco de Alimentos Así muy que bien. la canción se llama Toma mi mano Y es una de las que voy a ejecutar un pedacito Como para que tengan anticipo También sumando que podemos anticipar en la fecha del próximo 25 ¿no? Por supuesto El próximo sí, 25 Se viene, se viene una, el segunda próximo, que, una segunda ah, edición, <risas> edición. Aunque, El que no pueda concurrir o no tenga plata para esta Junten para el próximo 25 de agosto muy bien. Vamos a estar en el Teatro Mendoza con Jaf Qué lindo. Eh, este, Juan Antonio nos va a ayudar también en, en esta colaboración con el Banco de Alimentos y bueno, también vamos a ahí presentar oficialmente el video y la canción de Toma Mi Mano y bueno, vamos a terminar Excelente. haciendo algo con Jaf y bueno, así que los esperamos, si no es el 28 de julio supuesto, el 25, 25 de agosto, agosto. En el teatro tendremos tremendoza. esa oportunidad, bueno, felicitarte José Luis por estar tan comprometido con bueno, esta causa gracias. solidaria, a vos Lorena por, por encarar vamos, este proyecto claro. que no debe ser para nada sencillo, llevar las riendas ¿no? de lo que es el Banco de Alimentos aquí en la provincia la invitación está hecha, ojalá todos puedan acercarse, a disfrutar de buena música y a colaborar eh, con lo poquito mucho que uno puede no Seguro, genera grandes cambios todo suma y queremos escucharte cantar Obviamente. Sí, nos Perfecto. ha traído la guitarra está todo preparado así que lo vamos a invitar a Perfecto, pasar a al escenario que le hemos preparado aplausos. para adelantarnos un poquito de lo que se van a encontrar el próximo bueno, 28 bien. de julio en la nave cultural escuchamos José sí. cuando quieras bueno esta canción se llama toma mi mano un pedacito vamos a hacer Se enfrían las cosas, esto, esto es en vivo, son los climas, viste. mano Deja el pasado, Él no te ayudará Abre tu mente, busca el presente Y algo comprenderás, que no hay amor en esto Pues mírate al espejo y verás Que tu alma siempre libre será Aquellos que hoy están, si la vida te abraza, nunca le des la espalda y abre tus alas y empieza a volar y libre será. Yo oye mi voz, voy a hablarte bien, desnúdate y aprendete a querer y verás que los milagros siempre están. Ante la eternidad Abre tus brazos Y mira al cielo Una vez más Abre tus brazos Y mira al cielo Una vez más Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y bueno hasta la próxima y Un nos placer. vemos el próximo 28. ¿sí? Claro, que, claro sí. que sí, la invitación ya está hecha para todos nuestros televidentes, así que ya saben, para colaborar con el Banco de Alimentos, escuchar la preciosa música de, de José Luis.